Hola amigos. Francia es el país europeo con mayor número de musulmanes con más de 57 millones de habitantes, lo que representa el 8,5% de la población, según el Pew Research Center. Pero los musulmanes odian a Francia y recientemente se ha extendido a los países musulmanes de Oriente Medio. Una ola de boicots a Francia y ataques terroristas va en aumento. ¿Por qué es eso? Lo averiguaremos juntos. Durante los siglos XIX y XX, Francia estableció muchas colonias en el norte de África. Los colonialistas franceses no solo saquearon los recursos, sino que también explotaron el trabajo de los indígenas. Cientos de miles de personas fueron enviadas a trabajar a Francia. Aproximadamente la mitad de ellos son musulmanes y tienen que trabajar en fábricas y granjas como esclavos. Desde la década de 1960, la industria manufacturera francesa ha florecido y ha habido escasez de muchos trabajadores. Continúan enviando a trabajar a unos 600.000 musulmanes norteafricanos a Francia. Estas personas siguen su voluntad, no la coacción. Después de eso, como era más fácil ganarse la vida aquí, se quedaron y se convirtieron en ciudadanos de Francia. En la década de 1970, Francia experimentó una grave crisis económica que provocó el cierre de muchas fábricas. Los musulmanes se convirtieron en marginados. Perdieron sus trabajos y tuvieron que emigrar a áreas remotas para ganarse la vida con la agricultura. Con el tiempo, la brecha entre ricos y pobres se amplió entre franceses y musulmanes. Sienten rabia por el racismo. Si bien solían ser muy trabajadores, para enriquecer a Francia. Muchos adolescentes descontentos se han unido a la organización terrorista ISIS o Al-Qaeda. Además, en los últimos años, el ejército francés ha participado activamente en operaciones contra extremistas islámicos en Malí y Siria. La confrontación francesa ha enfurecido a ISIS y Al-Qaeda. Regularmente llamaron en línea a miembros de la organización en suelo francés para tomar represalias y obligaron a Francia a retirar sus fuerzas de regreso a casa. Los ataques terroristas están aumentando en Francia. Por lo general, en 2016, un camión aceleraba a gran velocidad. Apuñalado consecutivamente, matando a 86 personas e hiriendo a casi 400 personas. El 16 de octubre de 2020, en una clase sobre libertad de expresión. Un maestro llamado Samuel Paty, dio a los estudiantes, incluidos los musulmanes. Vea una caricatura del profeta musulmán Mohamed. Esta pintura muestra las partes más sensibles de una persona, así que la cubrimos. Unos días después, el maestro fue decapitado por un joven musulmán. No es casualidad que lo hagan. Esta pintura, junto con los dibujos animados de la revista Charlie Hebdo, ha sido criticada muchas veces por los musulmanes. También fue la causa de una serie de ataques previos. Después de este incidente, las autoridades francesas lanzaron una búsqueda de los sospechosos de ser musulmanes radicales y cerraron algunas iglesias. También colgaron caricaturas del profeta en muchos lugares públicos. Cabe mencionar que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido el comportamiento del maestro, junto con la revista Charlie Hebdo. Dijo que a Francia se le permite la libertad de expresión, incluido el derecho a blasfemar. El Islam es la religión que causa crisis en el mundo, agregó. Además, antes de eso, el gobierno francés también presentó un proyecto de ley para prohibir a los musulmanes cubrir el hijab, Haciendo la situación cada vez más tensa. Si el jefe del país se niega a doblar la lengua siete veces antes de hablar, las consecuencias son incalculables. Después de las declaraciones del presidente francés, una serie de líderes de países musulmanes se pronunciaron y su gente salió a las calles a protestar. En Turquía, el presidente Erdogan dijo, el señor Macron necesita tratamiento psiquiátrico. Cuando escuchó la noticia, Macron respondió que, la declaración de Erdogan es inaceptable. Está empeorando las cosas. Después de eso, la revista, Charlie Hebdo, continuó publicando una imagen satírica del señor Erdogan bebiendo y burlándose de las chicas. Mientras tanto, el Islam prohíbe beber alcohol. Inmediatamente, el presidente turco se enojó y pidió a la gente que boicoteara los productos franceses. En Pakistán, el primer ministro Imran Khan dijo, el señor Macron está hiriendo los sentimientos de los musulmanes y fomentando la islamofobia en el mundo. Miles de manifestantes marcharon hacia la embajada francesa para protestar. En Bangladesh, decenas de miles de personas marcharon por la capital, Dhaka. Gritar boicotear los productos franceses y llevar pancartas que dicen Macron es el mayor terrorista del mundo. En Palestina, los manifestantes quemaron una imagen del presidente Macron, cantando, con nuestra alma y sangre redimiremos al profeta. En Somalia, miles de manifestantes maldijeron a Macron. Algunas tiendas también exhiben productos franceses y dejan el letrero sin usar para la venta. En Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, algunos supermercados retiran los productos franceses de sus estantes. Y pedir un boicot a los productos franceses. En un distrito de mayoría musulmana en el centro financiero de India, Mumbai, alrededor de 100 carteles mostraban a Macron con una bota en la cara. Y llamándolo, demonio, está pegado en las aceras y en las calles. Muchos otros países musulmanes como, Siria, Libia, Irak, Yemen, Qatar, Argelia, Marruecos, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez. También hubo muchas personas que salieron a las calles para protestar contra las acciones del presidente francés. También pide un boicot a los productos franceses. La Organización para la Cooperación Islámica también protestó y pidió a Francia que revisara sus políticas secesionistas dirigidas a los musulmanes. Y deja de insultar a más de mil millones y medio de musulmanes en todo el mundo desde el asesinato del maestro y las declaraciones antimusulmanas del presidente Macron. Francia debe reforzar la seguridad más que nunca. Desde entonces se han producido decenas de ataques terroristas que han dejado a la gente en las calles en alerta máxima y llenas de miedo. Para los franceses, es posible que Macron no se equivoque porque la ley permite la libertad de expresión para dibujar caricaturas, independientemente de quién sea la persona. Sin embargo, para los musulmanes y muchas otras religiones, tampoco permitimos la sátira de la Ciudadela y los líderes. Además, muchos países de Oriente Medio tienen organizaciones islámicas radicales. Siempre esperando la oportunidad de incitar al odio, desestabilizar la seguridad de los países europeos. Facilíteles actuar como terroristas. El video termina aquí. Gracias a todos por verlo y gustarle.